Todos los seres humanos somos espirituales por naturaleza y nos encanta llevar algo que nos identifique con nuestro ser. Hoy les he traído a mostrar algunos de los productos que ustedes pueden utilizar para realizar un accesorio, entre ellos este hermoso rosario que llevo puesto. Bienvenidos. Bueno, para comenzar, quiero mostrarles estas placas que tenemos. Ellas vienen así y las imágenes religiosas vienen a color. La parte de atrás es lisa. Ustedes pueden hacer con ellas un collar, pueden hacer un llavero, lo pueden colocar de adorno en el bolso, la pueden colocar en, o tenerlas en el carro. Eh, por ejemplo, a una de estas plaquitas le hemos colocado la base de un llavero, aquí viene una sencilla y aquí viene una más, más larga con otro sistema de agarre para las llaves, se ven muy bonitos, ustedes pueden eh, colocarles a ellos lo que quieran, le pueden colocar una cadena, adicionarle medallas, tenemos el Sagrado Corazón de Jesús, tenemos el Niño de la Misericordia, la Virgen del Perpetuo Socorro, la Inmaculada y otras imágenes más. Bueno, después de estas placas, las redondas también tienen unos biseles que es como una especie de cordón o también vienen como rayado. Estas son totalmente circulares, estas son cuadradas, pero pues su, su imagen viene en forma circular. Otra de las cosas que les recomiendo, por ejemplo, es ellas también pueden ser como llaveros para adornar nuestros bolsos, para dar obsequios, por ejemplo, en las fechas, en que han nacido las personas que coinciden con el Día de los Santos también las pueden obsequiar por ejemplo la Virgen del Perfecto Socorro que es esta es como para la gente que se llama Socorro o ella que es la Virgen del Carmen para las personas que se llaman Carmen aquí le hemos colocado una cadena delgada pero también se la pueden colocar más gruesa le pueden colocar medallitas le pueden colgar un Cristo y esto se ve muy bonito no hemos hecho diseños porque la idea es que hoy vamos a aprender a hacer un rosario entonces no queremos pues distraernos en otros diseño tenemos como un dibujito animado, aquí tenemos por ejemplo los angelitos y está la Virgen de Guadalupe. En este video estoy mostrando que todos nuestros cerrajes son plateados. A mí personalmente me parecen divinos, me gustan más que los dorados. Y ellos los podemos usar un poco más coloridos con pie, haciendo, haciendo el collar, por ejemplo en mostacilla o con piedras de colores. Eso se ve divino en blusas de un solo fondo, les recomiendo que lo utilicen y más ahora que las imágenes religiosas están usando mucho. Bueno, aquí ya estamos entrando en materia, porque este fue el crucifijo que yo utilicé para hacer el rosario que vamos a aprender ahora, pero también quiero mostrarles la gran variedad de crucecitas que tenemos para elaborar nuestros propios accesorios. Tenemos desde la más pequeña hasta la más grandecita y tenemos masculinas y tenemos femeninas. Ustedes pueden jugar con su imaginación. También tenemos herrajes dorados y estos son plateados. Ustedes los pueden dorar si desean y comprarlos en este tono. Les sale pues mucho más económico la dorada en su taller eh, de confianza. Estas unidades las vendemos por cantidades de 10 o de 20. Como les estoy mostrando aquí en estas bolsitas, ustedes las pueden encontrar así. Cuando van a hacer, eh, van a trabajar en cantidad. Entonces ustedes. Con este código compran, esta viene por ejemplo por 10 y otras que vienen por 20 unidades. Por ejemplo, la Virgencita de Guadalupe viene por 20 unidades. Eso quería mostrarles porque pues es importante que lo sepan. O también la vendemos por unidad. Bueno, También tenemos las medallas en individual, o sea, como en silueta, como en bruto. Por ejemplo, ve, tenemos el caso aquí de la Virgen de Guadalupe. Miren, miren tan linda esta presentación. estas es grandecita y esta es más pequeña. Bueno, también tenemos para hacer pulseras. O sea, aquí como ustedes ven, la imagen de San Benito la encuentran en grande y en pequeño que me parece divino. Tiene dos argollitas a cada lado para que ustedes aquí coloquen una cadena o coloquen hilitos. Miren cómo viene la parte de atrás. Estas son hermosísimas. Los cruceros se utilizan para hacer rosarios grandes o pequeños, o medianos también. Por ejemplo, tenemos cruceros pequeñitos para trabajar con piedras muy pequeñas o con bolitas de acero o con bolitas doradas, con bolitas en plato. También tenemos cruceros medianos para trabajar con otro tipo de piedra de 6 milímetros, 8 milímetros o Swarovski también. Es decir, los rosarios se pueden hacer en cantidad de materiales que tenemos en nuestra página, en madera, en acrílicos, en piedras naturales. Ellos tienen, ellos tienen unas figuras divinas, aquí tenemos una rosa, aquí tenemos la Virgen, tenemos San Benito, vienen ovalados o también los pueden conseguir redondos como en este caso. También tenemos un crucero que viene súper grande cuando ustedes quieren tener un rosario muy llamativo y para trabajar con materiales o con bolas ya de calibres 10-12 milímetros. Bueno, esos son los famosos cruceros, los que utilizan para hacer el rosario. Ahora vamos a hablar de las medallitas. Aquí tenemos medallas en diferentes tamaños con diferentes imágenes religiosas al gusto de cada persona y al sentimiento que cada una tenga y al feeling que tengan con, con cualquier imagen religiosa. Estas son muy bonitas, las pueden usar con cadena o con piedritas, con cueros, con hilitos. Estas medallas también las tenemos más pequeñitas. Bueno, estas medallitas que tenemos acá, eh, las pueden usar en pulseritas muy delicadas o para hacer collarcitos ya más llamativos de varias vueltas, se ven divinos. Nosotros tenemos un video en el que Carolina hizo uno que era de tres vueltas, de es espectacular, se lo recomiendo muchísimo. Y lo más lindo, lo más lindo de estos cerrajes es el tono. Bueno, ahora sí, ya después de esta presentación, nos vamos a ir a aprender a elaborar el rosario. Para ello vamos a necesitar pinza, pinza, perdón, pinza punta redonda, punta plana y un cortapé. Vamos a necesitar Miyuki, que está muy de moda y tiene unos colores espectaculares, utilicé dos tonos serios que es el gris y es el negro porque vamos a trabajar con el plateado y lo que quiero hacer es un rosario que a ustedes les sirva tanto como accesorio como también para rezar, porque él está perfectamente hecho, porque él tiene las 50 marías y tiene los cinco páginas juntos siempre orados. Bueno, entonces vamos a empezar, a quitarlo de acá, pues lo primero que vamos a empezar es con esta sarta que en Ferse Divina, es el código 4374, entonces vamos a coger un alfiler de estos que es el código 4777 y voy a sacar la Miduki y quiero explicarles algo, el largo el largo del rosario lo va a determinar la cantidad de mi que yo coloque alrededor de este rombo, al lado y lado. Si le coloco tres, el rosario me va a quedar mucho más largo, si le coloco dos, va a quedar de este lado. Si le coloco solo, solo uno a cada lado, el rosario va a quedar más corto. Lo hice largo porque yo no soy tan bajita, tampoco soy tan alta, entonces, así como ustedes me lo vieron en, el, en un exhibido, va, así va a ser como va a quedar este. Entonces empecemos. Lo primero que hago es, como vamos a hacer uno igual a este, lo primero que hago es coloco dos miyuki negro ¿Por qué me gusta la miyuki? Porque ella tiene, eh, viene ya en forma de tubito, no es, no es eh, media caña, entonces es un tubito que queda así y no le da volumen sino que lo, le da simplemente como vida a esta piel. Luego colocamos el rombo. De esta manera y sencillamente nos vamos a colocar dos, otras dos al, al lado. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Tomo la pinza y voy a hacer dos giros. Voy a hacer uno, me devuelvo de esta manera y hago otro. Luego tomo entre esta intersección que quedó aquí y hago Me devuelvo de esta manera, bien profundo. Para que me quede perfecto ese hábito y no se me salga la Miyuki. Entonces me va a quedar así. Acá voy a, a cortar unos 6, unos casi un centímetro, como ustedes ven aquí. Corto de esta manera. Y voy a hacer el mismo giro. Uno y dos. Esto me va a quedar así feito. Entonces aquí donde termina la Miyuki, Coloco la pinza y voy a volver de esta manera. Aquí me queda levantado, entonces lo cierro. Entonces, si ustedes ven, no puede quedar ninguna luz porque esta pipita se va a subir y se va a ver mal. De esto debemos hacer 50. Entonces, voy a hacerles de nuevo una explicación un poco más rápida, para por si no les quedó claro. El movimiento y todo, aquí lo van a aumentar. Esto es muy fácil, lo solo hago rápido. Les recuerdo, esta cabecita nos ayuda a servir de apoyo. De la cabeza del alfiler, ahí no va a pasar nada. ¿listo? La voy a hacer bien pequeñito, es una y dos. Y me voy a devolver. Y hago que quede bien cerradito. Y luego aquí, mira, la volteo, corto un centímetro. Ustedes ya tienen el cálculo, van aprendiendo de lo que vayan haciendo, cuál es la distancia que deben dejar de la misma? Y hago una y hago dos. Me encargo de que quede perfecto para que no se salga. Y ahí ya quedó bien. Entonces voy a hacer 50 y ahorita no veo. Me... Bueno, después de que ya he hecho 50 de estos palitos, ahora les voy a enseñar a entrelazar uno a uno cojo el primero, levanto lo que cerré, de esta manera, meto el otro, que como siempre queda cerrado no la necesidad de abrirlo, y vuelvo y cierro. Siendo muy cuidadosos de que este, esta punta pegue con la otra para que no se salga la misma. Y voy a entrelazar 10, De esas 50, voy a entrelazar 10, que son los primeros, las primeras 10 Ave Marías que rezamos en el Rosario, siempre van a ser 10 y van separadas por un Padre Nuestro, entonces aquí tenemos tres, así quedan las 10 ya se va viendo lindo nuestro Rosario. Vamos a diferenciar el Rosario, como ustedes ven aquí, de esta manera, aquí paran, aquí rezan el Padre Nuestro, vamos a decorarlo de esta manera. Vamos a tomar, de este tono gray que es el código mmm, 30579 el negro quiero recordarles que es el 30573 vamos a coger de esta gris vamos a colocar 4 Luego vamos a colocar esta crucecita. Y luego colocamos otras cuatro. Así. Ustedes van a notar que aquí solo se ven tres. ¿Por qué? Porque a veces el dijecito trae esta perforación muy ancha. Entonces, ¿qué se va a hacer? Cogen con esta pinza punta plana y hacen un poquito de presión así para cerrar un poquito el orificio. Y lo mismo al otro lado. Y listo, ya no se va a pasar. Nosotros tenemos cuatro por aquí, ya no se va a pasar la, la Miyuki y, y cuatro por acá. Y hacemos el mismo ejercicio. Y Y ya hacemos lo mismo que aprendieron a hacer ahora. Giramos una, dos veces. De esta manera. Y luego volteamos, Cortamos el centímetro. Y giramos otras dos veces. Una y dos. Y enderezamos para que quede, mire cómo queda de feo. Pero si no enderezo, se ve muy bien. Luego de que ya lo hemos hecho, levantamos lo que cerramos y unimos acá. De esta manera. Y aquí vamos a colocar las otras 10 avemarías. Esto lo vamos a hacer 5 veces. Entonces ya les voy a mostrar cómo queda. Bueno, entonces aquí ya tengo, miren, 10: el Padre Nuestro. Otras 10 unidades: otro Padre Nuestro. 10 unidades: otro Padre Nuestro. Y. Así va quedando el collar, el rosario. Ahora aquí vamos a colocar el crucero. Para este caso yo utilicé este, que es el que vamos a colocar. Antes de colocarlo, para que no quede tan pegado aquí, lo que hice fue formar otras dos de estas. Y ya se las vamos a colocar ahí para, que, para, para darle un adorno adicional. Entonces quedan así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Levanto aquí. Este es el terminal del rosario, bajo, y aquí voy a colocar una crucecita sola, ya no va a llevar nada de eso aquí porque nos va a quedar el rosario muy largo. Entonces, uno, dos, de nuevo, por todo un centímetro. Giro dos veces, dos, y lo voy a colocar. Abro y lo engancho aquí. Y luego coloco tres rombos seguidos. Los puntos serían, irían cuatro. Entonces, de aquí prendo otro punto. voy a colocar tres. Entonces coloqué una, coloqué la crucecita sola, coloqué tres seguidos y volví a colocar la crucecita y por último coloqué el otro rombo que significa los, las, los cinco, las cinco decenas del rosario. La gente por lo general acostumbra a colocarle una cruz, pero hoy en día han variado mucho el rosario, le puedes colgar una medalla si quieres. Pero me parece más bonito si yo le cuelgo la cruz. Me parece que pues, se ve chévere. Listo, listo. Bueno, este ha sido nuestro hermoso rosario. Espero que les guste, que lo hagan, que lo guarden en las partes importantes. En al lado de su nochero, en su cajonero, que oren mucho con él, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Y así hemos terminado por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este rosario. Si quieren comprar los productos, hagan clic en la parte de abajo del video o visiten nuestra página www.variedadescarol.net. Sus comentarios y sus likes son muy importantes para nosotros. Síganos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como Variedades Carol. Un saludo muy especial a nuestros seguidores de México y de Estados Unidos.